Bueno, y ahora, si hablamos de trabajo en casa, de consumo de contenidos y creo que hasta de juegos, eh, ustedes han traído un Matebook 14, ¿cierto? Que es totalmente nuevo. Cuéntanos un poco ah. sobre él. Bien, pues también en el, en el segmento, en esta categoría de las, de las PCs, de las laptops, pues hemos tenido también muy buena aceptación por los consumidores y hemos conseguido colocar diferentes segmentos, diferentes propuestas para diferentes usos, desde el más tradicional, que son para tareas básicas, eh, a lo mejor nada de ediciones de videos en 4 u 8K, y también un, una gama como la de las MateBook 14, en donde ya tenemos habilidades superiores y procesamientos altos, pero también tenemos nuestra familia de X y X Pro, que, que si bien son muy profesionales, pero se distinguen, estas se distinguen por ser ultra delgadas, estéticamente más atractivas. Pero en el caso de MateBook 14, tenemos una pantalla 2K, por ejemplo. También tenemos una resolución, resolución altísima para que veamos todo a muy buen detalle trabajemos perfectamente y también disfrutemos de ella en cualquier contenido. La resolución 2160 x 1440, eh, biseles súper estrechos, la cámara está eh, en el teclado, hay que presionar para que salga, está, eh, se llama cámara retráctil, solamente está en acción, solamente está disponible cuando nosotros la sacamos. Mientras está oculta, no hay forma de que una aplicación se abra por sí sola y esté observando o, no tenga, o tenga los permisos para para habilitarse sola, no hay ningún riesgo en este caso, por eso es una cámara retráctil, es una computadora muy delgada, menos de 16 milímetros, 15.9, y también muy ligera, so, es para una portátil, como debe ser, apenas pesa 1.49 kilogramos. En la configuración, también es muy ágil, tiene 8 GB de memoria RAM, con doble, doble dual data rate, la versión 4, y tiene un sistema... Eh, de almacenamiento de 512 gigas en estado sólido, y la tarjeta es PCI Express. Entonces, también la productividad, la multitarea, incluso tareas de aquí sí, de edición de video para fotógrafos profesionales, para edición de, de mucho contenido visual, pues es la el, el herramienta perfecta. Batería, podemos tener una batería que nos puede durar hasta 10 horas en reproducción de video local, podemos estar viendo videos hasta por 10 horas, 1080p. Y también trabajo de oficina, unas 10 horas. Si queremos navegar y todo el tiempo estamos navegando, unas 8.5 horas. Aquí tenemos una batería muy poderosa de mucha capacidad de 56 watts, watts hora. Entonces, pues tenemos un, recordemos que este tipo de, de computadoras es el complemento perfecto o se puede complementar, ya que independientemente de la configuración, el diseño, el material metálico o todo lo que el producto tiene, te, eh, el consumidor tiene que recordar que podemos hacer muchísimas cosas con ella, como el multiscreen collaboration, podemos conectar nuestro teléfono inteligente de Huawei y proyectar hasta tres pantallas del celular en la pantalla de la computadora y en una pantalla tomar una videollamada, una clase, en otra tomar notas y en otra estar este, haciendo otro tipo de tareas, una consulta. Entonces, eh, esto nos permite que también cuando estén conectados, la conectividad, intercambiar eh, archivos, hacer... Trabajos complementarios sin necesidad de estar mandándonos un correo con fotos, con videos, con nada. Tenemos todo a la mano y, y, y también podemos poner una tablet, la MatePad 11 a un lado de la, de la PC, MateBook 14, y utilizar la MateBook, perdón, la, la MatePad 11 como un monitor externo. Entonces, esta computadora tiene habilidades de ultra velocidad de conexión justo para poder tener un ecosistema alrededor de ella. Bueno. Aquí viene una pregunta muy importante y es, ¿quién es el usuario promedio de la MateBook y quién de la MatePad? Porque están muy cercanas, ¿no? Es correcto. Definitivamente el usuario promedio de una MateBook 14 es... Alguien que definitivamente ya está muy acostumbrado al, al ecosistema de Windows y quiere todos los recursos de memoria, de procesamiento de datos, de información de acceso a Internet. En una pantalla pues grande, porque son 14 pulgadas, la, la MatePad es solamente de 11. Y también, pues de repente, por si tiene necesidad de proyectar a algún otro ecosistema que no sea compatible, por ejemplo, a través de puertos USB, HDMI, entonces tienen todos los puertos en la, en la, en la portátil. Eh, también si no está muy familiarizado con la tecnología, pues la computadora nos salva de todo, hacemos todo ahí. Una una tableta pues es mucho más portátil, es mucho más este flexible, mucho más este versátil y si lo ya tenemos la habilidad de habilidad de conectarlo con más dispositivos, bueno, se convierte en una superherramienta, pero pues obviamente ahí no tenemos eh, el ecosistema de Windows. Es alguien que es para alguien que también ya conoce otras herramientas, otros recursos, y los utiliza a la perfección, pero sin la dependencia total de, de las aplicaciones o el, la librería de Windows. Entonces, básicamente es como... Los consumidores también pueden variar mucho en edades. Pueden ser desde muy jóvenes, desde los 12, 10 años que ya utilizan Windows, hasta la gente que toda la vida hemos utilizado Windows, y la gente que utilizaba tableta tiene que acostumbrada a nuevas interacciones y a nuevos sistemas operativos. Entonces, definitivamente, por edades, no hay ningún límite, pero sí por la costumbre que tenemos a ciertos sistemas operativos. Bueno, y algo que siempre me preguntan los adictos a los videojuegos es ¿qué tan actualizable es el MateBook 14? O sea, ¿puedo subirle la RAM? ¿puedo cambiarle el disco duro? ¿qué puedo hacer con él? Bien, no, en este caso nuestros productos, uh, en, en el caso de las MateBook eh, 14, no son escalables, sí son actualizables, por supuesto, cualquier actualización, ya sea de sistema operativo o de, o de puntos de seguridad, se siguen, se siguen actualizando, pero la escalabilidad no está permitida, no, está, no es posible en este tipo de productos. Tenemos otros productos que sí tienen esa posibilidad, más puertos eh, para poder hacer escalabilidad en memorias, en discos o en tarjetas, pero no es el caso de las, eh, de las Matebook 14. Ok. ¿Y trae algún tipo de tarjeta dedicada o estamos hablando de Intel IRIS? Bueno, en este caso tenemos una Intel, eh, una tarjeta eh, UMA. Entonces, eh, absolutamente tenemos esta versión con Intel, ya sea eh, i5 o i7, tenemos diferentes versiones. Las dos son de onceava generación. Entonces pues prácticamente van a tener uh, una perfecta interacción entre, entre el procesamiento de información y la tarjeta de gráficos, que, que sí son pues, la mejor solución en este momento para productividad y para pues, estos temas de, de edición de contenido. Entonces, por ese sentido, son productos que van a tener, en el que van a tener un muy buen respaldo. Bueno, algo que me sonó un montón y, me, y fue muy fancy, eh, cuando se habla del Shark Fan, ¿qué es eso? ¿Es un ventilador especial? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se llama así? Sí, justo como son equipos muy estéticos y muy compactos, y los materiales totalmente metálicos, entonces tenemos un sistema único, sistema patentado, lo utilizamos en nuestras computadoras, que se llama Huawei Shark Fin, o sea, son aletas de tiburón, que son... Aspas súper delgadas, verdaderamente delgadas, entonces tenemos dos ventiladores, eso nos ayuda a hacer que el flujo de calor pueda ser eh, expulsado hacia el exterior, ya que también contamos con dos conductos de enfriamiento, entonces básicamente los conductos de enfriamiento dobles y los dos sistemas de ventilación de pues, como de... de pues un ventilador tradicional, pero son aspas tan delgaditas, pero nos ayudan a sacar el aire, es, es lo que nos ayuda a conservar la temperatura del dispositivo a muy buena temperatura, aunque estemos haciendo trabajos muy demandantes.